Más versos lo más cerca que te tengo déjame exprimirlo casi puedo verte sonreírle al viento pasan los años las mañanas los verás Siento tu peso, pero también siento el vacío No sé dónde encontrar esa luz que me guíe de nuevo Y no sé dónde buscar, no sé cómo llenar este vacío que me dejas dentro Ve a pasar y se me saltan las lágrimas Nunca veré tu piel ajada, tus manos débiles, tu voz quebrada Pulso débil, la mirada cansada Inevitable tristeza que hace que me pese el alma No me lo permito, pero ya está bien de tanto mito Voy a dejarme caer hasta el olvido Voy a cometer ese delito Decidia de mí Anhelo de ti